fueron excepcional. El tema del futuro que vamos a ir más adelante con este tema de forma. Eh, por el tema del desarme nuclear, por el tema de la convergencia social y política, por el tema también de la mística que es muy nuestro, eh, por el tema cultural, así que fue una variedad de temas que sobrecogió mucho el corazón, así que muchas gracias a todos los organizadores. <risa> Muchísimo, muchísimo, muy, muy rico. Relaciones nuevas, los planes que se hicieron acá, el intercambio, yo creo que vamos a ganar mucho ahora en fuerza hacia el futuro. Esta mirada positiva hacia la convergencia, ¿no? Como abrir el futuro, cómo seguir en estos momentos, que en donde, sobre todo en Europa, nos estamos eh, descomponiendo, estamos fragmentando. Entonces, aquí ganó fuerza, ganó energía y seguimos adelante. Pues me gustó el ambiente del foro, me gustó la convergencia de intereses, de proyectos, de imágenes de futuro, con la diversidad de personas, de países. salir de la violencia física, económica, racial, religiosa. Lo que más me gustó fue encontrarme con todos los amigos humanistas y sentir que estamos haciendo cosas importantes y que podemos realmente influir y hacer, hacer cambios. ¿no? Se ve la fuerza del conjunto. Es una práctica de convergencia de diversidades que están que tienen algo en común, que tienen un objetivo común, pero haciendo de acuerdo a sus propias iniciativas, gustos, intereses, necesidades. Mucha gente, una atmósfera muy linda, muy linda.